Gracias a Miguel, como presidenta de, de la CVE. Hoy duda, tenemos a cuatro protagonistas de excepción en esta segunda mesa de debate de la CVE. La década o el decenio del 87 al 97 está con nosotros el Tomás Rodríguez Duraños, alcalde de Valladolid, entre 1979 y 1995. Buenos días. Buenos días. Francisco Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid, el siguiente, entre 95 y 2015. Buenos días también. Buenos días. Camilo Duy Medrano llegó también a la presidencia de la Diputación Provincial de Valladolid en 1993 y estuvo hasta 2011. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Manuel Soler Martínez, presidente de la Confederación de Empresarios, conocido naturalmente aún más en esta casa, presidente entre 1993 y 2013. Buenos días. Buenos días. Preguntábamos los periodistas hace una semana a quien fue también presidente de esta entidad, Ángel, antes, ¿cómo eran los empresarios de entonces? Y nos contestó, resistentes. Yo Creo que si preguntamos de nuevo a los empresarios ahora cómo son los empresarios, diría lo mismo, los resistentes, porque hay que ver lo que hay que aguantar. actividades y condiciones favorables para los negocios, para los emprendedores, precisamente no hay, ¿no? Yo, personalmente, bueno, en primer lugar, buenos días a todos, y vamos a felicitarnos se ¿eh? Y digo, vamos, porque yo me incluido en esta casa, parte de la casa. ¿Yo si tengo que decir cómo son, los, cómo son los empresarios? Bueno, pues no sé, la verdad es que no sé cómo son. No sé cómo tienen que ser. Es algo imaginativo. Hoy hay que aplicar, no sé, no sé imaginación total para poder avanzar en un mundo mucho más abierto, mucho más competitivo, muchísimo más dinámico, donde las ideas vuelan y, y traspasan fronteras en eh, dos minutos, porque hay internet y las comunicaciones van y vienen se compite con todo. ¿no? Es decir, antes me preguntaban ahí afuera ¿cómo? ¿Qué, qué, qué cambios había en el comercio. Digo, hoy la, el cambio radical ya no es una pelea está entre el pequeño comercio y el gran comercio. Es una pelea básicamente entre el comercio electrónico y el comercio físico. Lo que hay que cambiar es la, el comercio físico el comercio físico tiene que tenerse grandes empresas, grandes, grandes almacenes, grandes cadenas para generar un espacio atractivo para el consumidor, diferente, de lo que se hace en la compra, bueno, pues una primera reflexión sobre el papel del empresariado y sobre todo vamos a centrarnos ya en esa década. El más veterano es Tomás Rodríguez Bolaños, justo hace una semana ya reflexionó sobre los primeros años de la transición, porque Rodríguez Bolaños fue el primer alcalde elegido democráticamente después de la transición, 1979-2000 fue el relevo, pero en ese decenio del 87, ¿qué destacaríamos? Y vamos a comenzar con una primera reflexión breve de los intervinientes. Después entablamos un diálogo, una relación interactiva entre ustedes, entre el público, y vamos a conocer más cosas de cómo era la sociedad de Valladolid, qué papel jugaron los ayuntamientos, las administraciones, el empresariado, Rodrigo lo Golaños, para donde se. Bueno, Primero una corrección entre el relevo fue en 1995, no 2005. 1995, naturalmente. Bien, eh, entonces me tocó, lógicamente, parte de esta, de esta década que estamos hoy recordando. Yo el, el martes pasado hablaba de lo que era Valladolid antes de 1979, una ciudad provinciana, y lo que quiso ser Valladolid, apostó por ser Valladolid, una ciudad puntera dentro del panorama español y dentro del noroeste una ciudad pues, que pudiera ser el Zaragoza del nordeste o la capital del noroeste peninsular. Pues. En, en esa época recuerdo dos o tres grandes cosas, creo que fueron en esa época, pero de, en todo caso fundamentales para el desarrollo de Valladolid para el Uno que hoy Valladolid es la capital de, México, de León, de facto no es de, de llure porque Todavía las Cortes de Castilla y León no han llegado al acuerdo sobre la capital de la comunidad factor. Las Cortes de Castilla y León no se ponen de acuerdo para decir quién es la capital, porque todas las capitales o casi todas aspiran a ser o pretenden, con razón probablemente, ser la capital de la comunidad. Manabri fue por un acuerdo del ayuntamiento con los empresarios de la construcción. Así de claro, porque en aquel momento estaba... Aprobado el plan parcial para Parquesol y en tramitación el plan parcial Covaresa. En tramitación. Recuerdo que fue un acuerdo entre los empresarios de Covares y el Ayuntamiento porque todos aspiraban a ser de capital, pero nadie daba un paso. Y la pre estaba en Burgos, en el palacio de la isla, en una situación pues, muy precaria, no tenían ni sitio donde estar. Recuerdo que llegué a un acuerdo con Covaresa para que cedieran al Ayuntamiento el Palacio de la asunción de daños que lógicamente en, en el momento de su aprobación tenían que, que cederlo pero no estaba aprobado por tanto no tenían la obligación de cederlo yo si nos adelantamos le ponemos a disposición de la junta esta infraestructura y como no tiene sitio seguro que van a aceptarlo efectivamente nos pusimos de acuerdo se dieron ayuntamiento no, a cuenta de eh, eh, lo que resultara del plan parcial e inmediatamente a la, a la autonomía entonces y aceptaron venirse a Valladolid con lo cual, sin haber acuerdo político sí que hoy Valladolid es la capital tiene el asentamiento de la Junta aquí y el Parlamento cosa que creo que es fundamental para esta ciudad eso es como una. ¿eh? y luego el Valladolid tenía que apostar por ser, si quería ser la capital del noroeste por las infraestructuras con todas y había estaba ya marcha el tren de alta velocidad pero no tenía definido su tra trazado en España yo entonces estaba en Europa como presidente de la Federación Española de Municipios en algo que se llamaba Consejo Consultivo de Regiones y Municipios, que es el Comité de las Regiones en aquel momento había trazado el proyecto de Europa para la alta velocidad en España y figuraba el Barcelona-Madrid Madrid-Sevilla que ya estaba funcionando por la Expo de Sevilla, y había solamente dos líneas, que eran Madrid-Valencia y madrid lisboa oh, y una cruz, la alta España. Recuerdo que hablé con, inmediatamente, con el presidente de la Junta de Galicia, Manuel Fraga, aquí tenemos que llegar a un acuerdo, porque si no en Europa, el noroeste peninsular no cuenta para nada, si no es el gobierno español el que presiona, porque el nordeste, con la línea de, de Barcelona-Madrid, pues tiene resuelta la complicación ferroviaria, el sur ya la tiene, el levante la va a tener, y el luego el que no cuenta para nada es el noroeste. Y el presidente de la Junta estaba completamente de acuerdo y tuvimos una reunión en Valladolid y otra en Santiago, solamente dos. Pero se montó lo que se llamó Asociación en Defensa del Noroeste Peninsular, un nombre muy rimbombante, pero que tenía como objetivo el que el noroeste pintara con el panorama europeo, porque. Los gobiernos de España no iban a hacer algo de tren de alta velocidad que no estuviera apoyado financieramente por Europa. Nos fuimos a ver al, al ministro de, de Comento y de Infraestructuras, que entonces era José Borrell, para convencerle de que por lo menos marcara una línea al noroeste que se marcó y, se, y por eso Valladolid fue cuesta con el centro de no porque Madrid tuviera mucho interés en comunicarse con Valladolid, sino porque en la línea que se preveía en la línea del Norte como ya está también en el proyecto de ejecución y en una ejecución ya bastante importante. y creo que son dos elementos y luego las, había otra, otra infraestructura que no contaba en Madrid que era la comunicación diaria con la autovía a Santander porque desde, desde Madrid se veía la comunicación con Santander por un no por Valladolid la línea que estaba prevista era una, una autovía Madrid, eh, Santander, Polvo. Tuvimos también que convencer al gobierno de que me parecía bien que desde Madrid se viera esa perspectiva, pero que no se ignorara que el natural desarrollo de la meseta y acercarse al mar de la meseta, tradicional históricamente, era de la meseta por, por Valladolid y Palencia, la línea que Efectivamente, hubo una autovía del Cantábrico que no figuraba inicialmente en los planes del gobierno de autovías desde Madrid. Yo creo que fueron dos elementos importantes porque Valladolid hoy tiene un déficit todavía, que es el de la comunicación con Barcelona, por, perdón, por, por la autovía, pero que eso es debido sobre todo a la, a la polémica que hay en relación con el trazado va por un lado, de por un lado, de, de, de y otro por otro Entonces, bueno, de, y, y claro, no es eh, culpa del gobierno de los gobiernos, es que en eh, la zona de Valladolid no hay acuerdo sobre el tratado, hay una gran polémica sobre el tratado. y la otra es con León, que tampoco es culpa de Valladolid, yo creo que es culpa del otro, que tampoco tuvo demasiado interés en comunicarse con Valladolid, cuando va era la capital, de bueno, para decir que yo tengo que ir a Valladolid a hacer las cosas no prefiero ir a cualquier otro sitio porque Valladolid pues no me, no me cae sin pan y hoy esas dos infraestructuras viales están sin hacer pero insisto que es asolado en resto yo creo que hoy Valladolid, terroviaria, aún diariamente y aeroportuariamente está en una situación estratégica extraordinaria yo creo que tiene un problema que se le falta se ha hablado anteriormente de una infraestructura extraordinaria que es el, el Auditorio Miguel de Libes, pero le falta un Palacio de Y eso tampoco es porque el Ayuntamiento no se haya movido. Se movió en la época mía y sé que se movió en la época de Javier León, pero eh, contamos con resistencias con dos. La primera es el necesario equilibrio que hay que hacer en la región, que no va a venir todo a Doris, y hay que hacerlo en diferentes sitios, y entonces, bueno, no, no, no la delantera a Valladolid porque era demasiado para Valladolid y, y hoy yo creo que tenemos que seguir reivindicando un palacio de congresos porque esté donde estén los palacios de congresos, Valladolid con la ciudad que necesita un palacio de congresos, aunque se pueda sufrir con el de Miguel de Vives, pero, pero, pero un palacio de congresos como tal no lo tiene Valladolid y por tanto, yo fue la época, la primera quizá fue la sentar las bases, y la segunda y luego lo que es el diseño de la ciudad. En la primera etapa fue un necesario equilibrio de barrios y ciudad, pero faltaba por consolidar la ciudad y diseñar más el centro de la ciudad. Yo no lo hice no porque pues, a lo mejor la primera etapa fue, insisto, ese necesario equilibrio de centro y ciudad y barrios, los barrios y servicios ya que notar esos barrios. Fue la segunda etapa del ayuntamiento con de Orla que propició un diseño del centro mucho más moderno, mucho más atractivo para todos el que fueron dos décadas donde se sentó el, el, el diseño de las de Valladolid. Decía que Tomás Lodido Bolaño era el más veterano en esta etapa, ¿no? porque los siguientes protagonistas llegaron prácticamente en la fase final de este decenio que estamos analizando, pero tenemos el privilegio de contar con su testimonio porque estaban ya entonces, en esos años, en los años 87, incluso en otras responsabilidades, como es el caso de eh, Javier León de Garriba, que tomó el relevo de Bolaños en 1995, subrayamos, y ejerció como alcalde 20 años, un periodo muy relevante porque son cuatro legislaturas, aunque como recordará, ganó incluso las elecciones municipales anteriores, por tanto estaba ya... En el del ámbito municipal, e incluso eh, tiene la posibilidad de aportarnos su testimonio dentro del gobierno regional de José María Andal en 1967. Así que cuando desee, Javier Lebrega. Efectivamente, desde el punto de vista municipal, es un mandato prácticamente de Tomás. Yo entro en el verano del 95 y queda con pues, un presupuesto heredado, pues, prácticamente cierto, de alcalde un año, que es el las elecciones siguientes. Pero como señalabas, precisamente mi inicio en la política activa es en el año 87, justo al inicio de esta década, cuando andar me llama para formar parte primero de las listas eh, a las Cortes de Castilla y León y después para ser consejero, inicialmente consejero de Sanidad. Pero después con esa fiebre de la austeridad que tenía el señor Agnar, pues fui consejero de Cultura y Bienestar Social, se llamaba, que suponía ...tener responsabilidad sobre el 43% del presupuesto de la comunidad autónoma... ...y el 52% del personal, aquello era una auténtica locura... ...pero bueno, más que bien yo creo que aquello salió de la... ...yo aproveché mi etapa en el gobierno para ejercer de Valle Soletano ...en la medida de lo posible, porque como habéis señalado... ...tanto Tomás como tú mismo, se miraba a Valladolid siempre con un recelo tremendo... ...por las otras ocho capitales de provincia de la comunidad... Pero hay que recordar, por ejemplo, que en aquella época se gesta el proyecto de las Edades de Roma, que nace en Valladolid, de manos de un país solitario, de Pepe Belicia, después se suma Pepe Jiménez Lozano, Luisa Ber, Pablo Puente, pero hay dos entidades y sin acuras, dos personas que apuestan por las Edades de Roma. Son Sebastián Bataner, entonces director general de la Caja de Orros de Salamanca, mm. la Caja de Orros popular incluso siendo vinculada a la Iglesia, dice que no está por largo, el gobierno anterior dice que no son prioridades y a mí se me presenta un día en el despacho en la calle Nicolás Salmerón, que estaba entonces la consejería la de Cultura, Pepe Belicia en su vespa y me presenta en un bro de, de anillas de colegios de críos de cuadrículas lo que era el proyecto de la Sala de Colón. Yo no voy a presumir de que desde el primer momento pensé que iba a tener la repercusión que tuvo, pero aposté convencida al gobierno con la colaboración, me acuerdo, de Miguel Ángel Rodríguez, porque el gobierno, bueno, el gobierno era, era unos cinco consejeros que andaban, o sea que era el mini gobierno, tenía una cierta reticencia, dice bueno, yo acabo de entrar en la consejería, me pasó lo el ayuntamiento llegó ya a la segunda mitad del año con lo cual los presupuestos están prácticamente comprometidos, pero bueno, rebañando de aquí y de allá vamos a sacar el proyecto. Aquel proyecto, por cierto, tenía cuatro fases, que eran Valladolid, Burgos, León y Salamanca, y ahí se terminaba con un congreso de fe y arte en Salamanca, pero que la Junta de Castilla y León, viendo el rendimiento turístico, el rendimiento económico que suponía, lo ha alargado hasta nuestros días que están preparando ya. He perdido la cuenta del número de la edición. La 22 en huella, es la 22 ahora mismo. Está ahí. También en aquella época yo firmo eh, un convenio con el entonces presidente de la Diputación Provincial, Ovidio Fernández Carnero, en el Monasterio de Prado de Valladolid. Mucha gente no lo sabe, es el primer monumento declarado como tal en la provincia de Valladolid y estaba. En la Diputación, la época de Paco Delgado, que estuvo aquí la semana pasada, intentó rehabilitarlo, pero la verdad es que la, el tamaño del edificio sobrepasaba con mucho las necesidades y los presupuestos de la propia Diputación Provincial. Ovidio en un primer contacto conmigo habla de compartirlo con sedes, yo me acordaba cuando hablaba a Tomás de, de Fraga en Santiago, tiene una sede compartida ahí, y dice que o pues, se quedaba la punta o la Diputación, pero que estos repartos a mí no me convencían, y al final firmamos un convenio, que el edificio sigue siendo propiedad de la Diputación, pero firmé una cesión por 99 años con el compromiso de que antes de 10 años estaba rehabilitado integralmente, lo tuvo a los 4. O sea que es una segunda apuesta que hacemos claramente en ese sentido por Valladolid. En aquella época también hicimos la primera rehabilitación del pasaje de Gutiérrez, otro zona emblemática de Orique, recuerdo que después como alcalde tuve que hacer la segunda fase de rehabilitación y finalmente con la ruta Ríos de Luz, con el rojo Valor, con esa iluminación esplendorosa que hoy tiene el pasaje Gutiérrez, apostamos por rehabilitar otro edificio en ruinas que era el Palacio de Gutrón, la Plaza de las Bricias, que hoy es el archivo regional de Castilla y León. Apoyamos abiertamente a la Semenci, apoyo que ha ido mermando progresivamente cuando en mi opinión la Seminci es, era y sigue siendo el acontecimiento cultural más importante de la región a lo largo del año y aprobamos la ley de sedes. Tomás hacía referencia a que efectivamente no se fijó la capitalidad de Valladolid, pero os puedo asegurar que aquello fue una auténtica batalla y los que más viejos en política recordarán que nos costó la rebelión de dos parlamentarios nuestros, que no eran obviamente Valladolid, que se oponían por todas a que Valladolid fuera la sede del gobierno y de las Cortes, no ya que figurara como capital, simplemente a que fuera la sede, se fueron a ver a Aznar una tarde con la carta de dimisión como procuradores y si aquello salía adelante y que claro, reconocían como al señor Aznar. Si le entregaron una carta a las 8 de la tarde, a las 8 de la mañana salió un coche oficial del de Colegio de la Asunción a las Cortes, a Juan Sataña, presentando en el registro la dimisión de los dos procuradores con la que yo ya no pudo tener marcha atrás. En el 90 a mí me llaman, primero Santiago López, que era el presidente del partido, yo creo que producto era secretario en aquella época, precisamente, después Juanjo Lucas y finalmente Aznar para que me presente a la alcaldía de hoy. Yo mi compromiso con Andar era cuatro años en política y me volvía a la universidad y a la medicina, y les dije claramente que no. Era claro que salí frente a Tomás, todo el mundo sabe en Valladolid que tenemos una relación de amistad muy cordial, Ir a salir de caballo perdedor. Tomás era un alcalde ya muy consolidado, llevaba 12 años, tenía un enorme prestigio, y salir desde Alianza Popular, que era entonces, a enfrentarse mucho más que a salir a perder esas elecciones, así de claro. Puse todas las pegas sabidas y por haber, y una de esas de Quintanilla, el último de ganar allí, me convenció, puse todas las pegas y entonces fui de uno en las municipales, de dos en las autonómicas, hice íntegramente la, la, la lista de los 32 a las municipales de aquel año, porque todo era para empujarme y al final pues terminé presentándome a las municipales en 91, que como tú señalabas ganamos nosotros, pero con una distancia mínima, hay que decirlo también. Nosotros sacamos 13 concejales, la más sacó 12, la Izquierda Unida 12, sacó 3, 28 y el CDS sacó 1. Entonces, eh, como ha pasado ahora, Izquierda Unida habla con el candidato socialista, con Tomás, de venir a su apoyo, pero no quiere entrar en el gobierno, o sea que muchas veces caracteriza estos grupos grupo. Y entonces yo asumo la candidatura de la oposición en el ayuntamiento, con más concejales que el propio alcalde. La verdad es que las relaciones ya entonces eran cordiales, no han sido cuando era en la oposición, no han sido ahora y lo seguirán siendo porque no estamos en política revisionista eh, ni mucho menos ninguno de los dos, entonces yo lo que hice en aquella época, voy a resumir enseguida, fue eh, aprovechar mi formación médica con vistas a una posibilidad. Lo No tengo que ocultar, cuando llegué al ayuntamiento andaba como un pulpo en un garaje, no sabía exactamente lo que era aquello ni la cuestión municipal, pero cuatro años en la oposición dedicándote al tema, que es lo que hay que hacer, dedicarse al tema cuando uno está en la oposición para tratar de las siguientes poder vencer, pues lo hice, lo primero que hice fue nombrar a cada uno de los concejales de mi grupo a marcar, pero vamos, físicamente casi 24 horas, al concejal de gobierno del equipo de Tomás. entonces, paso que daba al concejal de urbanismo, tenía marcado uno del equipo de oposición y así permanentemente. ¿El diagnóstico? Entonces, antes del diagnóstico está la historia clínica. Lo primero que hace un médico es la historia clínica. Y la historia clínica, yo me he leído tres o cuatro desde el valladolid renacimiento de la hasta la fecha. Pues tres o cuatro estudios muy serios sobre que ahorita hay que conocer la historia a veces para no volver a repetirla. Después de en, en medicina, después de la historia que tenía, viene interrogatorio al paciente. Y yo puse en marcha los consejos abiertos para hablar con los barrios directamente, sin intermediarios, y ver qué problemas tenían los barrios. Además de hablar con todas las secciones habidas y por haber. Todo viene en la exploración, y yo me pateaba con Manolo Sánchez muchos sábados muchos domingos los barrios de la ciudad sin decir a nada, a nadie y viendo las realidades que había en los distintos barrios de la ciudad. Hay veces, como en medicina, que necesitas exploraciones complementarias, la radiología, la ecografía, el TAC, etcétera. Bueno, pues ahí había que encargar algunos estudios sobre movilidad o sobre medio ambiente o sobre tal, que nos pusieran al día en aquello que el ayuntamiento no podía. Después de eso, hacia ese diagnóstico y hasta la conclusión, por ejemplo, que Valladolid necesita aparcamientos que no tiene, tiene graves problemas de movilidad y al final viene el tratamiento. Puede ser paliativo, tratar de atenuar el mal, o puede ser curativo y tratar de resolverlo. Entonces, a partir de ahí, en esos cuatro primeros años, pues traté de aprender de lo que hacía el alcalde, traté de seguir lo que hacía el equipo de gobierno, aquello que era bueno lo archivabas para mantenerlo y mejorarlo si podías, y aquello que no te gustaba, pues para tratar de modificarlo. De aquel equipo inicial, hablo del año 91, solo ha habido una persona que ha sido concejal conmigo en mis siete legislaturas es Manuel Sánchez, si tuviera que definir de alguna forma, la definiría como la lealtad. Y hay otra persona que entró conmigo desde entonces, y ahora sigue en el Ayuntamiento, que no entró de concejal, aunque luego ha sido, que fue Jesús Enriquez, que es sin duda, en mi opinión, el portavoz más brillante que ha tenido no ya el Grupo Popular, sino cualquier Grupo Municipal a lo largo de estos años. En el 95 accedemos al Gobierno, y lo he dicho muchas veces, que le dé un ayuntamiento económicamente sin graves problemas, no quedaba una perra, también es verdad, se había gastado todo, cosa que ocurre en los años electorales, que es habitual, o sea que no. Pero también lo he dicho públicamente, Tomás lo sabe, sin graves problemas de deudas, un ayuntamiento que nos había complicado la vida, bueno, y a partir de ahí, esos cuatro primeros años, capeamos el temporal y en función de esa formación médica hicimos el diagnóstico para que en el año 96 empezáramos ya a aplicar nuestros propios. Pero como la semana que viene voy a volver, pues yo creo que no voy a entrar en todos esos detalles y haremos un repaso de los 20 años de gobierno el martes que viene. Ramiro Ruiz Medrano fue presidente de la Diputación entre 1993 y 2011. Como podemos comprobar, no encaja la en las legislaturas porque era una época muy convulsa en la Diputación Provincial de Valladolid, especialmente con muchos cambios. Y un ejemplo de eso es que lo que pasa es que el nuevo se asentó en las siguientes elecciones. Es la última parte del decenio, pero como en el caso de Javier León de la Riva, tiene el privilegio de estar en primera persona, sin responsabilidad, viendo el escenario y la realidad social de Valladolid. deseo Ramiro? Buenos días a todos. En si me permitís, también, por supuesto, felicitar a la CFE por estos 40 años. Pero Dani se me ha olvidado la felicidad. Vaya por delante, para que no se nos pase a todos. Así como también, pues, felicitarles por este tipo de encuentros que han organizado a lo largo de, de este mes, ¿no? Es verdad, yo en la política empiezo un poquito antes, empiezo en de 1983, incluso en 1979, siendo concejal independiente de mi pueblo, en una lista que se llamaba Asociación Juvenil Independiente. Después fui, alcalde, qué tiempo, tenía hasta todo, ¿eh? después fui alcalde en 1983 y en 1987 pues fui diputado provincial ¿no? y es verdad que este decenio estos 10 años eh, la vida de la Diputación Provincial es, es un poco confusa, no hay una mayoría absoluta, hay cuatro presidentes ¿eh? a lo largo de estos 10 eh, años de los siete presidentes que hay en los 40 años, Como podemos recordar el primero fue Federico Sáenz Vera, a descansar, después fue Paco Verlado, que estuvo aquí la semana pasada, quiero recordar, y en estos diez años estuvieron eh, Ovidio Fernández Carrero, eh, a descansar igualmente, Félix Cabo eh, Casasola, que no ha podido estar esta mañana con todos nosotros, Juan Antonio García Calvo, que le ha sufrido un problema de última hora, y yo, que llego en el año 1923 a través de una moción de texto. Y el séptimo presidente es la actual presidente. Que Jesús Julio Carrera. En esa época, pues lo eh, que ocurre también en el propio ayuntamiento, además no tiene esa mayoría absoluta y necesita el acuerdo con eh, Izquierda Unida y también el apoyo incluso del CDS, lo mismo parecido ocurre en la Diputación Provincial, que no hay esas mayorías absolutas. ¿no? Entonces eh, también hay, hay unos problemas internos del CDS, de Ovidio, de Fernanda de, Ferna de Carnero, de tiene un problema interno con su nuevo partido y Enrique Hernández, también médico de profesión pues eso da origen a que surjan ciertas discrepancias. ¿no? Da paso a Félix Cabo Casasola como presidente de la Diputación Provincial y después eh, se celebran las elecciones de 1991, donde, aunque la lista más notada es pues, la de, de Popular y Félix Cabo como candidato este candidato, también un pacto entre TESOE, eh, Izquierda eh, Unida y el CDS, en este caso ya como solamente. Enrique Hernández pues da la presidencia a Juan Antonio García Calvo, que está durante dos años. A, a raíz de también problemas internos surge el cambio de diputado provincial entre Segundo, también el, el, el, el alcalde de Eza y haciendo ya la presidencia de la educación. Pues resumidamente ese es el esquema de lo que ocurre políticamente en la institución. Es verdad que cuando no hay una estabilidad eso al final también da pues muchos problemas a la hora de gestionar una institución. De un planteamiento o una limitación provincial. Por eso yo soy partidario, por supuesto, de las medidas absolutas y por eso es posible que haya estabilidad con un gobierno cualigado que dé estabilidad a ese gobierno, que no está a los vaivenes de las personas en momentos eh, determinados. Yo estoy en la última etapa, dentro de, a través de la moción de censura, el 16 de noviembre de 1993, con apoyo del nuevo diputado provincial de, del CDS. Y ahí empieza a fraguarse una estabilidad que viene ya después con la mayoría del 95 y los años eh, sucesivos. Yo tengo que decir lo siguiente, que independientemente de las cuestiones políticas internas, en la Diputación Provincial se ha traído un muy buen ambiente con todos los presidentes de la Diputación. Creo que eso es bueno eh, para la salud democrática y trasladarlo a los ayuntamientos de la provincia de Valladolid. Ahí no ha ido nada pelea política que puede existir en los sentimientos, porque es mucho más el cara a cara con el vecino, con las asociaciones, con los colectivos. Ahí nuestros eh, electores, por así decirlo, o nuestros clientes son directamente los alcaldes que tienen una responsabilidad distinta a la de los vecinos o distinta a la de las asociaciones, y creo que eso, repito, ha configurado un importante ambiente político en la institución eh, provincial. Y por fijarme en los dos o tres hitos de mi etapa, Creo que también los anteriores tuvieron hitos importantes, tanto Ovidio Fernández apostando por el turismo, eh, después Félix Calvo en su última época m, lanzando el eh, centro renovático de Joaquín Díaz en Buena, con Antonio García Calvo viendo también la importancia de la financiación eh, municipal y sobre todo las diputaciones provinciales, pero centrándome eh, en mi parte porque el resto les correspondería a ellos, aunque yo también tengo que alabar su gestión como presidentes de la diputación. Es decir, que la principal preocupación que tenían los alcaldes en ese momento eran dos, era el tema de las carreteras y el tema de la restauración de sus iglesias. Independientemente de creencias, independientemente de que fuera vico o de ser bico, la iglesia y las carreteras. Y ahí empezamos a hacer un plan de trabajo que se desarrolló en años sucesivos, cuando había más recursos económicos, primero había más financiación por parte del Estado y también estaba otro el tema el plan parcial Villa del Prado y eso posibilitó pues, ese desarrollo. Hay que decir también que quiero recordar que fue en la etapa de Juan Antonio García Calvo cuando se ponen las bases de lo que es el plan parcial Villa del Prado, porque eso se hace de la noche a la mañana, después se desarrolla durante la etapa que yo presido, que las bases se hacen en ese momento. Quiero recordar que el arquitecto era pues, Antonio Florent, que era dado una vista pues, importante aquí en, en, en Valladolid. ¿no? Y eh, como digo, los dos pilares fundamentales de actuación en esos años, en esos eh, cuatro años, eran las iglesias en las ermitas porque era la demanda principal que tenían los alcaldes y las alcaldesas de la provincia de Pero como también queríamos combinarlo con, con algo que fuera atractivo y, y sello de calidad de, de Valladolid lo hicimos a través de poner en marcha los primeros congresos de Ballet, si eh, pues eh, yo a la ley, como la aquí, eh, Hubo distintos primeros trabantes, el acuerdo a Sábado, a Casares, a Ayala, por supuesto, Derives, Delibes, el torrente Ballester y otras personalidades también de la, de la habla hispana, donde posicionamos un documento en el que comparamos todo a Tomás, a la educación provincial, donde fue un poco el relanzar eh, una de las peculiaridades que tiene Castilla y León y en concreto Valladolid, que después también fue el germe, para tener la mano de Miguel Ángel Cortés, siendo el autor de la vida, y aquí en el primer congreso de la lengua española, donde estuvieron, bueno, pues quiero bueno, recordar que también sus a la de, los reyes, eh, de España y distintas primeras autoridades a nivel, a nivel mundial. ¿no? Y también hicimos una apuesta por recuperar el patrimonio. Y recuerdo que claro, también fue en el año 97 donde se dio comienzo a la primera feria de restauración, ARPA, arte y Patrimonio, que después, con el paso del tiempo, ya corrió la Junta de Castillero y empezó a desarrollar porque también se escapaba de las posibilidades que tenía la propia diputación eh, de Provincia. Bueno, yo creo que inversiones iglesias-arbitas, eh, cultura y patrimonio a través de la lengua y, y del arte que tiene el eh, menú. Gracias. Yo, únicamente, una... aparte de los 99 años, también, ese convenio que firmó la... que el alcalde de Cabrillo y con el presidente de la Diputación de Provincia, también luego lo que todo bueno, de casitas. ¿eh? <ríe> Es que Ramón Primerano llegó a la presidencia por una moción de censura. Es que a esta hora se celebra el debate de moción de censura en el Parlamento de Podemos contra el Partido Popular, a pues, ver si va a prosperar la moción de censura. Y estamos hablando aquí del decenio del 87, cosa que no es probable. es, es contra el Partido Popular o contra el Partido Socialista. De ello se hablará en los próximos días y sí, hoy mismo. Pero seguimos precisamente con otra persona que llegó a la presidencia de la CVE en 1993, Manuel Soler, y estuvo prácticamente casi coincidiendo con el periodo de responsabilidad de Ramiro Rimmerano hasta el 2013, 2015, en el caso 2011, en el caso de Ramiro Rimmerano. Pero es muy importante el testimonio de Manuel Soler, no como presidente de los empresarios, sino como una persona que asistió a hechos excepcionales, con otras responsabilidades en otras agrupaciones empresariales, por ejemplo la llegada del Porte Inglés algo que ahora está muy digerido y nadie se lo pregunta pero que entonces fue un shock yo creo que es uno de los acontecimientos seguramente a los que se va a referir nuestro siguiente protagonista Bueno, yo en ese momento estaba como presidente de la, digamos, de la agrupación de comerciantes de Valladolid Abadeco fui presidente de Abadeco desde el año 82 bueno, exactamente desde el 81 hasta el Estuve ahí de presidente y bueno, pues efectivamente Valladolid no dejaba de ser una ciudad de provincias que se movía. Eh, y, y bueno, pues ahí había de repente un suelo que era la zona del Valladolid. Había que hacer, eh, se, se hacía, lo contaba Tomás el otro eh, que con Parque Sol eh, hacían un estadio y la gente de Parque Sol que hacía eh, el, el estadio Zorrilla, el nuevo estadio Zorrilla. Y entonces, bueno, ahí sale un suelo que hay que aprovechar o hay que hacer algo con él. Eh, ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros no nos oponemos a que venga el Corte Inglés. O sea, eh, como comerciantes lo que nosotros planteamos es eh, una alternativa posible. Es decir, nosotros no, no decimos eh, que ahí pongan árboles o nos negamos a que un o que, que, que desastre una gran superficie, no va a matar. Nosotros ponemos encima de la mesa lo que es una alternativa de empresa. Es decir, Ofertamos y ponemos encima de la mesa al ayuntamiento la posibilidad de hacer lo que es un centro comercial integrado, exactamente igual y de la misma forma que es el caso de, de Balsur Sur. Eh, cogemos, eh, el Abadeco coge, prepara una sociedad, una, una, no una colecta, ¿no? sino eh, creamos una empresa, una sociedad liquidada, eh, ponemos dinero, eh, yo me muevo, eh, contacto con el campo, al campo afecta el reto. Ponen en aquel momento un millón de pesetas, nosotros los comerciantes de Valladolid tenemos otro millón de pesetas el año 83. Con eso bueno, pues hacemos una serie de acciones, entre ellas, una que es irnos precisamente a Burdeos a ver lo que es un centro integrado comercial de ciudad que es Meriadec, allí en Burdeos, donde bueno, recibe el primer teniente de alcalde, un señor que se llamaba Filipe Casantro y que era a su vez presidente de la Casa de, de de la zona de las landas. Conocemos Meriadec, conocemos Meriadec, como Meriadec. Eh, sirve como un revulsivo para la ciudad y le da una potencia importante. Y bueno, nosotros venimos aquí y encargamos a, a través de Gerard Tayez, de Larry Smith, Smith Consulting, que es quien había llevado el planteamiento de la vaguada en Madrid, y de Eduardo Rodrigo, que es el arquitecto que hace también eh, el centro comercial de la baguada y presentamos una alternativa una alternativa en la cual estaba al campo, que era precisamente el, super, el hipermercado que, que operaba en La Baguada, en dos plantas con 110 locales comerciales para, pequeño, para el pequeño comercio que además incluso teníamos la posibilidad de participar, o sea, en la, no en la compra del local, sino en, como parte integrante de... de, de, de del operador y de, el, y de la propiedad del centro comercial, o sea, que era una alternativa muy interesante para el pequeño comercio, y para que además se, se modernizara, aprendiera cosas y bueno, ¿cómo quedaba el planteamiento? El planteamiento era hacer casas, el planteamiento era hacer un centro comercial, que estaría más hacia adentro hacia de lo que es el paso Zorrella. el paso Zorrella tendría una fachada, digamos, verde, no es un cubo, o sea, era un centro que tendría dos alturas, donde la parte de arriba, todo, que eh, la, la cubierta eh, pasaría como en la vaguada, o sea, una, sería un equipamiento público, jaurines también, por supuesto. O sea, creo que era una, una alternativa interesante. Desde el punto de vista empresarial yo creo que era una alternativa, además, muy moderna. Es decir, eh, hoy los centros comerciales es algo moderno. Hoy el, los grandes, las grandes, eh, grandes superficies, los, los, lo que son los grandes almacenes clásicos, por departamentos y por pisos es, una, es un producto obsoleto, pero ya lo era hace 25 años. O sea la, la gente que entendía de comercio y que hablaba de comercio ya, era, ya te decía que eso eran fórmulas que estaban fuera de lugar, otras cosas porque eh, los costes que tienes operativamente son elevadísimos en relación con lo que es un centro comercial. Un centro comercial eh, contemplaba ocio, contemplaba una diversidad de comercio muy importante, es lo que hay que hacer ahora. Yo antes también hablaba de que, que el futuro, ¿qué pasa? Ahora ya no pasa por una pelea entre grandes y pequeños, sino por una pelea entre comercio físico, lo he dicho antes, y comercio electrónico. El comercio físico lo que tiene que hacer es juntarse para hacer, es, generar espacios atractivos. Eh, espacios atractivos en los cascos históricos y convivencia, y eh, con absoluta con el gobierno de la ciudad. Es absolutamente necesario eh, incorporar recuperar todo el valor inmobiliario en un casco histórico donde hay un valor inmobiliario y de, de, y de mucho dinero, o sea, donde, donde no solamente son locales, es actividad, son actividades profesionales y en una ciudad pequeña eh, eh, eh, cargarse un casco histórico es muy fácil, porque o sea, no estamos hablando de otras, pero, o sea, se habla por ejemplo ahora mucho de la gentrificación de los cascos históricos, eso pasa en las grandes ciudades donde eh, desplazarse de un, de un centro de un centro neurálgico a las afueras de la ciudad lleva mucho tiempo en Valladolid, es muy difícil que, se recupe, vamos, que pase esa gentrificación que es lo que dice toda la izquierda ahora, ¿no? pero bueno, se ha gustado palabra y le dan candela. Entonces, claro, lo que no puede ser es eso. O sea, hoy, hoy el casco histórico de Valladolid es, es, es, es, pierde vida, vitalidad, ha perdido muchísima vitalidad porque no vive la gente en él. O sea, las, las viviendas no están ocupadas, están ocupadas... Algunas por oficinas hay cantidad de espacio porque se ha perdido esa, eh, ese ser ciudad, ¿no? ese, ese espacio de convivencia y de vivencia que tiene que ser la ciudad. ¿no? Pero bueno, esa es, es una, una cuestión del, del ámbito, una parte, una de las partes. Lo que pasa es que yo quiero también hacer una pequeña referencia a esta primera época en la Confederación de Empresarios. La Confederación de Empresarios eh, en el año 77, cuando surgen las asociaciones empresariales, en Valladolid pasa una cosa que es diferente a prácticamente a lo que pasa en la totalidad. Del resto de España, y es que surgen las, aso las aso aso aso aso aso aso asociaciones empresariales sectoriales antes que la Confederación de Empresarios. Aquí en, en Valladolid hay, ¿Sí? hay cinco grandes que eran comercio, hostelería, construcción, madera y metal. Esas cinco empiezan a avanzar y, y la Confederación se constituye. Eso, esas se construyeron en el año 75 y la Confederación se constituye en el año 77. Porque hacía falta constituirse y porque se pide una representación única desde la instancia política diciendo que no podemos estar hablando con, no con cinco sino con, bien, 17 cuando yo vengo aquí eh, o sea antes que yo me sucede Manolo Vidal para descanse Manolo Vidal que era un empresario muy conocido de Valladolid del ámbito del metal había sido a su vez también una parte importante en el sindicato vertical incluso llegó a ser alcalde vamos alcalde eh, como, como sucesor al, al ser primer teniente de alcalde de Julio Hernández, la causa, me parece que lo no recordar, que fallece, eh, toca ser un hombre, un personaje muy peculiar, de madre de origen muy conocido, eh, un hombre que, que se presenta también a las elecciones, a las primeras elecciones democráticas, con un lema que dice, que, no sé no si es alcalde, se nace, algo ¿no? así, me parece que lo no recordar, no sé, no sé sea, si es o algo así, ¿no? una cosa parecida, ¿no? o sea, todo muy, muy, muy singular ¿no? la, la, la cuestión del personaje. Y bueno, pues cuando Manolo Vidal entra como presidente de la Confederación de Empresarios, sucediendo Ángel Altés, eh, yo en mi condición de presidente de Abalco me incorporo al Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios. Eh, Manolo Vidal hace una primera reunión, hace una segunda reunión eh, y en los ocho años siguientes ya no hizo ninguna. Bueno. <risa> o sea, la Confederación de Empresarios era una cuestión puramente eh, nominal. Es decir, aquí en la Confederación estaba un secretario general que tenía el título de secretario general pero que realmente era contable ¿eh? y María, la, la, la secretaria no había más a la de vez en cuando venía por aquí mantenía ahí un despacho que era una mesa de, de los antiguos magistrados porque aquí estaba la, la magistratura de trabajo precisamente esta sala era la sala de vistas ¿eh? no, no, perdón, esto era, un, esto, era, era esto con, con, unas, con unos asientos de madera de esos típicos de de madera de la época, la sala de vistas estaba, creo que estaba ahí arriba, en el, en el segundo piso. Pero en la sala de vistas de magistratura. Y bueno, pues esto era una cosa absolutamente, pues, eh, no sé, rarísima. ¿no? Yo cuando entré aquí, lo que hice fue, bueno, primero estar con el secretario, al final cambiamos de secretario, y lo que hicimos fue dar impulso a, a la confederación, dar un impulso interno, es decir, generar músculo interior para poder precisamente luego hacer, por ejemplo, parte de este trabajo. Yo Aquí tengo, de, de luego de la época siguiente, eh, ocho folios con 55 demandas, las más, digamos, significativas, que se hacen a posteriori, porque la labor de la Confederación, ¿cuál es? Defender primero, defender a los empresarios, y reivindicar a los empresarios, y luego poner encima de la mesa al liderazgo político, si es que le hay, eh, demandas serias, rigurosas, que pongan in, y que den impulso a la ciudad. Valladolid se ha convertido, o sea, a mí me parece muy bien lo que dice Tomás de, de, de conseguir la capitalidad, pero la capitalidad al final nos ha convertido en una ciudad pequeña burguesa. Es decir, vivimos una parte muy importante del PIB, se genera como consecuencia de la presencia de la Junta ¿eh? y entonces vivimos de los presupuestos generales y, y nos adocenamos los pueblos bueno, nos entra no nos falta impulso, nos falta ¿Eh? enfoque. En esta época una de las reivindicaciones casi de la Confederación es la industria y el suelo industrial sea menos necesario que antes porque las industrias se montan de otra forma y se hacen de otra manera. ¿no? Pero es decir, nos convertimos, o sea, viene muy bien ser la capitalidad, pero luego nos ha faltado garra para intentar mmm, eh, avanzar más ¿no? en el proceso industrial. ¿eh? O sea, yo me enfadaba mucho, me ponía en muy, medio muy de los nervios cuando Javier decía que yo queríamos una ciudad de servicios Y aquí me sentaba... Que yo digo, que es que no podemos ser, o sea, tenemos que ser de servicios, pero de servicios de alto valor añadido, de nivel añadido. Y ahí es donde fallamos. Fallamos porque no tenemos, nos falta, o sea, hay cosas, pero nos falta más cosas. Y una de las cosas fundamentales de lo que nos está hablando ahora mismo es de la universidad de Madrid. Es clave para la En una universidad competitiva, aunque sea pequeña pero competitiva, y Valladolid lo que tenemos que perseguir es que sea una ciudad próspera pequeña pero competente, o sea, próspera, eh, con enjundia vamos, con, con, y eso es lo que tenemos que conseguir, con pocas cosas pero con calidad, o sea, o sea, no tenemos que ser la ciudad ni la más grande ni la más bonita, nos falta, por ejemplo, en el ámbito turístico, también el Tomás lo mencionaba en, en la vez pasada, tenemos que buscar, o ser imaginativos en la zona, de hacer no tenemos un artista, no tenemos turismo, turismo, tenemos que buscar... Tenemos que buscar las alternativas, o sea, no simplemente conformarnos, con dar los servicios que nos pide la Junta tenemos que hacer otras cosas y ahí es donde tenemos que pelear, pero bueno para la próxima ya no hablaremos hablamos del diálogo, pero casi claro. por alusiones, no sé si claro, me gobierno claro, sí. de la arriba, en esta demanda de servicios el concepto de ciudad estamos bueno, hablando de un periodo ya muy cercano, muy próximo pero ¿cuál es la percepción que tiene usted en las posibilidades? Antes de eso tema lo que he dicho Tomás, que se, se me pasó antes comentar cuando hablaba de las reticencias de León y de Burgos y de Yo tengo dos experiencias en la Junta de Castilla y León. Una, contra viento y marea y contra todo criterio y racionalidad, se apostó por la León-Burgos para no pasar por Valladolid, lo cual no tenía razón ninguna de ser. Pero bueno, allí era músico consejeros y había uno de León que era el de las perras que mandaba mucho. Y se gastó la Junta 80.000 yo ya la cantidad no me acuerdo de decir, pero vamos, a mí me pareció un disparate. Lo he dicho públicamente y yo, como digo, lo mismo dentro que fuera, pues lo he dicho ¿Algo equivalente a 600 millones? Aquello no tenía, no tenía razón de ser, de la misma forma, yo recuerdo, siendo yo, consejero, siendo yo consejero de Cultura, el ayuntamiento había liquidado la orquesta Ciudad de Valladolid porque efectivamente era inviable para un ayuntamiento mantener aquello. Entonces yo me planteo el crear una orquesta sinfónica de Castilla y León, que no sucedía a la Valladolid, no había ninguna subrogación de nadie y más bragado que ese director que yo elegí, tenía carta blanca para seleccionar los músicos. Pero el proyecto que yo llevo al gobierno es Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Ciudad de Valladolid como la mayoría de las filarmónicas tienen, la de Berlín, la de Londres y tal. Bueno, pues en el gobierno, uno de los consejeros, no de Valladolid que quería montar la orquesta en su ciudad, le hace Salamanca, Dice, si se pone Sinfónica de Castilla y León, yo voto que sí. Estábamos en un gobierno de coalición, quiero recordar entonces, con el TDS, pero si se pone Ciudad de yo voto que no, y esto no sale. Entonces, tuvimos que tachar el subtítulo por esas licencias. Respecto a la ciudad, bueno, Valladolid ha sido una ciudad pequeño-burguesa desde de toda la historia, desde toda la historia. Yo hablaba antes de la necesidad de conocer la historia de la ciudad, lea de linn y de entonces vente para acá, ...y verás que efectivamente es una ciudad pequeña burguesa histórica ...no es un invento que nos hayamos acabado ahora... ...como una ciudad ha sido provinciana... ...pero desde luego la menos provinciana de toda la región... ...yo he tenido que soportar muchas veces eso de que Valladolid... ...y a Tomás le ha pasado lo mismo... ...ha robado la FASA a León, a Salamanca, a Palencia... ...no mire usted, la FASA se vino aquí por dos razones... ...una, porque Franco concedió una licencia a un determinado señor... ...que tenía una vinculación con Valladolid... Dos, o por tres razones, dos, porque estaban los talleres de Renfe y era la única ciudad de Castilla y León con gente formada en temas eh, metalúrgicos y tres, porque hubo un grupo de empresarios gresios que pusieron la pasta encima de la mesa y por eso vino Valladolid. Ahora, que Valladolid es ciudad de servicios, hombre, siendo la capital de una región, pues lo que hay que hacer es no descuidarlos. Abrimos un debate, si queréis, monográfico sobre turismo. Yo coincido con lo que decía Tomás. El Ayuntamiento de Valladolid encomendó a la Diputación en la época de Ovidio el turismo Ponía un dinero, la Diputación hacía y deshacía y el Ayuntamiento no se enteraba. Yo tengo que reconocer, yo tarde, yo, he estado 20 años de alcalde y hasta mi tercer mandato no creé una concejalía dedicada al turismo. Y el planteamiento que yo me hice siempre fue, Valladolid no puede, en temas de patrimonio, competir con León o Burgos, respecto de las catedrales, o con las murallas de Ávila, o con el reducto de Segovia, o, los, si, o el casco histórico de Salavanca, Si tratas de ir por esa vía, pierdes. Entonces, Dándole vueltas, llegamos a la conclusión que había una vía, que en Valladolid era inédita, que era el tema del turismo gastronómico y enológico. En Valladolid se comía lechazo y punto, pelota. No había más gastronomía. Y el vino, pues los vinos de Empucientes o de los claretes, y empezamos un poco la Ribera de Vuelta. Entonces hicimos una apuesta de la mano de los hosteleros, de la Asociación de Hostelería de Valladolid, en la época de Fernando Pérez, y es cuando va un equipo de hosteleros y gente del Ayuntamiento a Málaga a ver lo que es la feria de día de Málaga, la traemos aquí, el primer año es un caos absoluto, en el segundo las cosas mejoran y vimos que era una vía... La Diputación había iniciado un año antes el, el, la feria, el, el certamen del pincho, un año antes en nosotros a nivel provincial. Nosotros apostamos por eso y de esa experiencia seguimos apretando y nace un certamen que hoy tiene un reconocimiento internacional, es el certamen del pincho y la tapa de Bayori, que el actual equipo ya hace muy bien y yo me congratulo todo de ello, está manteniendo incluso tornando de potencial, lo cual... Quiere decir que cuando las cosas, que es lo que decía antes, las hace bien alguien, pues lo que hay que hacer es tratar de, de mantenerlas y de superarlas. Y el otro turismo que nos quedaba pendiente era el de La Lengua, que era otra posibilidad. Era lo que hablamos antes. Lo decía Ramiro, la diputación venía apostando por ese tema. Llegó incluso a la ciudad, o a la villa del libro, ¿no? a la ciudad, a la villa del libro. Había hecho sus pinitos en temas de congresos de La Lengua. Yo me acuerdo de una cena imporrable con Camilo José Cela hasta las 3 o las 4 de la mañana en la bodega de La Criolla, él dijo que se iba a las 11, bueno, pues ya sabéis cómo era el personaje, nos vino a las 4 de la mañana, yo creo, cenando allí. Y entonces apostamos y de la mano de Andar vino el Congreso, el primer Congreso Nacional de la Lengua Española, el primero se había hecho en Zacatecas y el segundo se hizo en Valladolid, que no era mérito del alcalde, fue una decisión del gobierno de Andar. Y entonces, yo son dos vías. Y una, y termino ya, que ha mencionado Manolo en la última parte de su intervención, es la universidad, que no dejan de ser servicios, eso ser es de paso. La Universidad de Valladolid tiene un problema, que es el que tienen todas las universidades españolas. O sea, cuando yo estaba en activo en la Facultad de Medicina, había 11 facultades de Medicina en España, ahora hay 33. Las universidades, pues había unas pocas más, pero poquitas más. Y ahora no hay ciudad, pues si me acuerdo, pueblo grande, que no quiera tener su propia universidad. Mira, uno de los mejores si no el mejor rector que yo he conocido en esta universidad, y desde luego una de las mejores personas que yo he conocido en esta ciudad, es Fernando Tejerina. Yo me acuerdo en un claustro constituyente que es desde el que yo salté a la política, dijo una frase que a mí no se me olvidará. Y lo grave es que un profesor universitario me dijo que explicara que no entendía lo que quería decir. Dice: hay que evitar la endogamia esterilizante en la universidad. Yo cuando hice mis oposiciones me tuve que ir a Madrid y enfrentarme con profesores de ginecología de toda España, con un tribunal de siete catedráticos, a defender que yo podía ser profesor de la universidad. Ahora, pues ya sabéis que se hacen. Eh, estas sistemas de vamos a preparar una plaza para Fulanito y no sé qué y no sé cuál, y pasa lo que pasa. Entonces, ese es el problema, no de la Universidad de Valladolid, y luego que eso trae un color termina de verdad. Antes decías Fulano, decías, es el catedrático de. Y ahora dices Fulano y dice, es un catedrático. Parece que es lo mismo, pero no. Bueno, pero hay, hay una cuestión en, en el tema universitario, bueno, yo lo conozco como. Estuve ocho años en el Consejo Social. Fui en el Consejo Social de la Universidad, fui vicepresidente, y ahora ha sido el, el único sitio donde realmente no, no, no es que me haya sentido incómodo, es que me, me sentía fatal, ya no había forma de avanzar, o sea, decías una cosa, y no era terrible, era una cosa eh, pavorosa en el Consejo Social. Pero la, yo, este, eh, hace 8 días o 10 días ¿no? que salió esa noticia, la Universidad de Madrid, entre el grupo, a mí me parece que haya bien que haya muchas universidades en España, pero lo que tenemos que intentar es tener una universidad buena. O sea, es, es lamentable que una universidad de prestigio como la de Valladolid, donde la Facultad de Medicina y Derecho, por ejemplo, filosofía y letras, eran universidades de prestigio en los años 60, donde eh, una universidad histórica como la de Valladolid, verdaderamente histórica. Eh, eh, se encuentra en este momento dentro del grupo en las universidades en el grupo ese que aparecía en, en el que tenían el, el 8 puesto y dentro del 8 en la parte de abajo eh, la universidad es clave de cara al futuro para que tengamos una economía saludable y competitiva es decir los empresarios tenemos necesitamos empresarios que sean gente preparada necesitamos empresarios que sean ingenieros que sean ingenieros informáticos ingenieros, eh, lo que sea abogados economistas si no tenemos gente de calidad, donde además en Orillacía se sea en o sea, hoy por ejemplo otro es lo que de hoy marcha. Eh, oigo Antonio Gato diciendo que, que, se han creado, que, que, que algo tendrán que ver en los 1.200 empleos que se han creado en Valladolid. Eh, mientras la ciudadanía no se convenza de que sin empresas no hay empleo, eh, estamos perdidos. Los políticos tienen que hacer lo suyo, gestionar y hacer política cuando tengan que hacer pero que se olviden del empleo. Si el empleo no lo queremos nosotros, no lo nada nadie más. Pero es decir, si, si en vez de mmm, proteger a las empresas, protegemos el empleo, os pues aseguro que acabaremos sin empleo. Para cuidar a las empresas. ¿eh? Generar entornos propicios para que vengan empresas, se asienten empresas, aparezcan empresarios. Deberías tú, ¿cómo arreglamos el problema del pago? Y además tendremos una economía competitiva, próspera. Nos encontraremos con una ciudadanía que funciona. Vamos a dedicarnos a dedicar lo nuestro. A mí me parece muy bien que os que queráis presumar de, de, de empleo, que siempre es muy, muy, muy abactivo, pero sin empresas no hay empleo. No más que intervenir y cualquier Sí, de... bueno, pero sí. yo creo que intervenir porque el debate era para mucho, lógicamente, y además para mucha polémica. Has hablado de un tema que es el empleo, que lo que los empresarios, evidentemente. Evidentemente, yo no creo que si la Administración quiere ser la, la que resuelva el problema del empleo está completamente equivocada. Convertiríamos este país en un país de funcionarios que además pues, se arruinaría el país, no más lo poder los países que quieran hacer eso. Entonces, la, la ciudad lo que tiene que hacer los ayuntamientos, los el en este caso es crear las condiciones para que sean los empresarios los que... Yo a que por eso he hecho el capié está en buenas condiciones, es decir, estratégicamente está muy bien situado y muy bien comunicado. Yo creo que es el papel, de aquí está, y luego suelo industrial. Hay suelo industrial y se puede quedar suelo industrial, el problema es que el suelo industrial no se ocupa. Decir, y veamos un poco el suelo industrial que hay disperso por los ríos, que hay, no hay más que todos son proyectos o planes suelen industrial, el torre de sillas en el y tal, no hay ni una empresa, hay un problema mayor. Un problema mayor. El problema es que suelen industrial, ahí están los polígonos. Y va a decir que hay que crear otro polígono. Estoy seguro de que se crearía otro polígono. Hay empresas para generar empleo, esa es la gran duda. Hay capacidad de generar empleo, es un problema tremendo, ¿eh? sobre todo en el momento actual, donde mucho empleo se está sustituyendo por. Mucho trabajador por parte Estamos en una revolución Tecnológica Que está poniendo En crisis o en duda Lo que es la creación de empleo de manera Normal pues ahí sí que tenemos que prepararlo Las administraciones y los empresarios no lo que ahí estamos ante una situación muy complicada Ahora, hoy, bailando Por simplificar Que simplificar siempre es complicado Porque las cosas son mucho muy difíciles y por tanto querer simplificar es una voluntad. Pero hoy Valladolid está dentro, del luego, de la comunidad autónoma, mejor situada que ninguna, y eso es por una labor también del ayuntamiento, de la, la diputación, sin duda, pero el papel de la diputación es mirar hacia Bueno, El papel del ayuntamiento es mirar por la prosperidad de la ciudad y, además, en este caso, de la capital. Yo creo que los ayuntamientos, digo al ayuntamiento que yo presidí, han situado a Valladolid en unas condiciones buenas, no digo óptimas, pero buenas para ser una ciudad que se mire desde el panorama español con, con buenos ojos, que está bien comunicada. Lo de las comunicaciones es claro, sí, es claro. Y yo, vamos, que llegamos a este punto de Madrid con un aeropuerto que es eso. También lo que pasa con las universidades, que pintan cuatro aeropuertos o cinco aeropuertos en Castilla? Estamos a una hora de Madrid Es el aeropuerto que se distribuye a todo el mundo. Eso es, eso es no, no tener un concepto de comunidades, también desde los ayuntamientos, los celos que hay de otras, de otras ciudades con Valladolid son tremendos, dificultan la posibilidad que podía tener la Junta de Castilla y Orde ayudar a Valladolid, en ámbito fusero, pues, ¿sí? La, de, la dificulta porque si apoyo más a Valladolid sí. no puedo ni acercarme a las otras provincias. Y decía lo de la una, una, una, una que es. Y termino con la, lo de la orquesta Ciudad de Valladolid. La orquesta sí. de Ciudad de Valladolid nace como orquesta, ¿Sí? ciudad de Valladolid. Dentro del panorama de cultural se crea una orquesta y una escuela de, de música, una escuela de danza, por ejemplo que se de un campeonato mundial de gimnasia en las escuelas, cuando claro, no se soporta una, una, una, con el presupuesto del ayuntamiento, va a la junta y ya una, una sí, sí, no le echa mano. Entonces, ¿qué es lo que no es si quita todo el Valadolid? Pero si quita el Valadolid, ¿qué cuento? Pinta Valadolid. Cuando lo que está le queda de Castilla y León, pero las condiciones apoyo si se quita Valladolid, Y esa situación, a Valladolid que es difícil. No veo ahorita que se haya más que otras. Con su propio esfuerzo. Yo creo no que lo hace. Yo creo no que lo hace. El de las del corte inglés, yo creo que ahí me si vas a permitir que diga: sí, es verdad lo que tú dices, pero el corte inglés es una imagen de mal Y es verdad que una ciudad importante parece una tontería, pero el corte inglés le da un cacho. El corte inglés, no otras cosas. El corte inglés. No, entonces, claro que no había a lo mejor otras y luego es compatible con otras cosas ¿eh? también ayuda a la comercio porque es una competencia que también el comercio de Tomás, si me permites para no irnos de ese tema que, que ha sugerido usted el asunto de la capitalidad de hecho de, de Castillo me gustaría saber la opinión en, en este asunto porque claro, los hijos pueden tener celos pero los padres están para imponer el criterio ¿Qué papel ha jugado la Junta de Castilla y León para evitar es, es, esos criterios de reparto entre nueve provincias? Que nadie se enfade. Tenemos aquí a Soria, Sebovia, a Segovia, a por decirlo, las provincias menos conflictivas, menos pero sabemos cuál es el, la posición de Valladolid respecto a León o Salamanca o Burgos. En definitiva, ¿se ha tirado lo suficiente por parte de la comunidad Autónoma Me gustaría que abordaran este tema. Vamos hay dos ex-alcaldes, yo casi soy ex-político, casi, sí, no tiene ellos hablan con mucha más libertad libertad. Para... Sí, pero ellos hablan libertad para que yo pueda hablar en estos, en estos momentos, ¿no? Es verdad que ellos siempre han sido muy claros y acaso yo es verdad que nunca no he quedado titulares para que los periodistas pudierais... Pero tampoco tenemos queja de esto. No, no vamos a ver. Está claro que Valladolid es el centro, está claro que tiene que ser el referente y está claro que... Somos mirados con un por el resto de las provincias. Y a veces tenemos también ese complejo a la hora de pedir y reivindicar lo que necesita en nuestra ciudad o nuestra provincia. ¿no? Yo, como norma general, no pero yo creo que cuanto más grande pueda ser Mayor, nos pues, ocultamos que también es mucho más grande Valencia y, todos, y todas las provincias que están a nuestro alrededor, que son todas menos suya que nos pidan un poquito más, más de, al lado, ¿no? más, más de esquina. ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que que es seguir reivindicando el papel importante que el tiene que jugar en Castilla y León. A mí, dicho con todas las hermanas del mundo, acaso sería mucho mejor, estoy seguro que es complicado quitar los, los tres aeropuertos restantes más de 9, pero habría que buscar fórmulas para que el fuera referente y el resto tuvieran pues, una misión específica para ser rentable todo, porque hoy no es rentable ninguno de los... Pues no sé si... A ver, a ver. No, no, no. No, lo de, no de los aeropuertos es clarísimo, yo ahí ya está discreto de no Ramiro. Con mucha especialidad. Yo lo tengo clarísimo y me imagino que a Tomás le pasa lo que a mí. Por, por ubicación de centralidad en primer lugar, por antigüedad, porque calidad de las instalaciones, excepción hecha de la barbaridad que hizo Zapatero con la terminal que un montón León que gastó 90 millones de euros, si no recuerdo mal y no aterriza ni una avioneta, de, porque fue un disparate de esos tremendos que se hacen. Pero no hay más posibilidad de tener un aeropuerto en esta comunidad. Otra cosa es que se mantenga la base de, de, de Matacán, en Salamanca, con la finalidad que tiene, o en León, porque hay una cosa de, de reparación de, de militares del aire, pero un pero poquito más, Burgos no tiene ninguna razón de ser, con todos mis respetos al presidente ¿verdad? Herrera. De, y no hay más que ver las cifras. Es que Valladolid, con las malas cifras que tiene, triplica los otros tres juntos. Es que no cabe en cabeza humana eso. Y no es quitar nada a nadie, es simplemente decir la realidad. Porque claro, de los senos de otras provincias, antes hablaba Tomás. Yo recuerdo de mis, creo que he sido tres eh, legislaturas parlamentarias en las Cortes, cuando se presentaban los presupuestos, subía al consejero de Economía o de Hacienda y decía y un año más las mayores inversiones se van a León. Coño, y todos los demás mirando así... Pero es que si tenéis el diario sesiones lo veréis que lo decían Y un año más las mayores inversiones. Yo cuando discutía con, con la gente de León, que siempre que hicimos, bueno, soy especialmente querido en León cuando hubo un parlamentario que llegó a proponerme cambiar el apellido porque no podía soportar que el alcalde de Valladolid se apellidara a León, ¿verdad? O sea, los disparates llegan a ese nivel, ¿no? Entonces yo decía, oye, yo estoy dispuesto a sentarme con quien quiera y ver las inversiones que hace la Junta por habitante en León y Valladolid cuando queráis y no hubo manera, o sea que en ese sentido yo creo que hay, que hay que echarle valor yo admito que políticamente es tremendamente complicado pero lo que hay que hacer es yo, una historia, o sea cuando yo planteo cambiar las fechas de Valladolid y de las fiestas luego después de analizar qué ha ocurrido en la temperatura y en la lluvia 30 años seguidos bueno, cójanse 30 años algunos no les tienen de los otros aeropuertos súmese todo eso y les traigan conclusión pues, en bueno, Sí, bueno, en el ámbito, en el ámbito empresarial. Exacto. Ángel ahora es este testigo de ello. ¿no? Es decir, en CECALE, los años que yo he estado en CECALE, eh, bueno, pues ha habido muchas ocasiones donde yo he llegado y he dicho, oye, yo no hay problema de que la sede CECALE es el pasado de la provincia. Además, desde un punto de vista de, de, de entidad empresarial, nos pues, viene muy bien. ¿eh? En ningún caso, nunca nadie ha querido llevarse que a la, la sede de Pero siempre todos... Han puesto palos en las ruedas para, contra Valladolid y contra que en, una, en algún momento eh, alguien de Valladolid fuera presidente de CICAR. Eso no podía ser. Nunca ha podido ser de momento. Eh, y hasta ahora espero yo que eh, con Ángela las cosas cambien. Y eh, Ángela, de hace poco, pueda ser presidenta de CIA. Estaría bien. Un, otra puntera en relación con el aeropuerto. Eh, con los aeropuertos, bueno, yo siempre he tenido claro que la, solo había un aeropuerto en Valladolid. Eh, en este Últimamente yo ya llegaba y planteaba una, una, una reducción al absurdo, ¿no? Decía, a mojado. No va, es, sí, bueno, eso, eso luego no iba a decir aquello, no, pero, pero, pero no, no, yo planteaba, o sea, últimamente, reducción al absurdo, es decir, Valladolid, que pongan el aeropuerto de Castilla -León donde quieran, si es que es, es capaz de, de, de, racionalmente, sensato, poner el aeropuerto en Salamanca, en Burgos o eh, porque el aeropuerto de Valladolid es baraja, nosotros tenemos AVE, lo dije así, ¿eh? toda desfachate. tenemos aquí en una hora, tenemos el aeropuerto a, a nuestra altura pero en el año 2002 2003, antes de que llegara la vía de Valladolid yo tenía claro que se podía hacer un aeropuerto siempre que las obras públicas de este país fueran racionales ¿eh? o sea, no, no se empezara con 30 millones y se acabará en 120 se podía hacer perfectamente un aeropuerto el sitio del aeropuerto de, de Castilla y León era en la zona de Huecillo Mojado ¿eh? cogiendo las la Nacional 6, o sea, cerca de la Nacional 6, cerca de la carretera de Madrid. ¿eh? Y con la llegada del ave, o sea, el AVE que viene por ahí, el AVE, teniendo ahí, o sea, generando ahí una especie de parada o estación en, en una, lo que es una. y convertirse en un aeropuerto alternativo vamos, un complemento a Madrid, o sea, ser un, un aeropuerto que llega servicio realmente a Madrid, a barajas que está saturado ahí, podría ser bueno, eso es una cosa que se piensa en un momento cuando, cuando estábamos en una época, en el año 2002, donde había dinero para todo y para más. Eh, luego yo no sé cómo se ha empleado, si se ha empleado racionalmente o no. Pero vamos, el aeropuerto de Castilla y León, realmente sí. aeropuerto de León realmente es barajas. El aeropuerto de realmente es barajas. es el. Y es lo que nos da una potencialidad muy importante respecto de la atracción de empresas y otras muchas cosas respecto de una ciudad que es Madrid, que la tenemos ahí al lado, que es donde. Eh, el hay inversiones para dar y tomar y donde deberíamos de trabajar precisamente para atraer ese tipo de inversiones y ofrecer Valladolid como una ciudad que realmente, bueno, puede acoger ese no acoger esas nuevas empresas. Las empresas ahora necesitan menos industriales que antes porque se ocupan menos espacios, porque se produce menos, porque la producción está más deslocalizada Pero hay otro tipo de empresas mucho, con mucha más tecnología, con mucha más y más D, con mucha más... Eh, con otro tipo de características que lo que necesitan son espacios de calidad eh, como yo he propuesto en un momento determinado, convertir toda la zona de los talleres de Renfe olvidarnos de plan Royers, y convertirlo en el, en el distrito eh, tecnológico de Valladolid como el en Arroba, en Barcelona cerca de la estación eh, porque hay que seguir pensando en el soterramiento. Eh, yo, yo planteo una alternativa que es trasladar una, una estación provisional a la zona de Ariza eh, para pinchar ahí, o sea Adir plantea un, un entrar, salir, volver a entrar y volver a salir. Ese debate de, de, ese tiene claro, de, pero bueno, es que, es que hay que buscar una alternativa. Igual no nos podemos gastar mil y pico millones ahora, pero hay que gastarse algo y hacer un o sea, Hay que hacer un soterramiento y liberar ese espacio, generar un espacio atractivo que sirva precisamente para atraer empresas de verdad, empresas tecnológicas que realmente nos den potencia que ayuden a la universidad, ir a, a esa universidad más competitiva, sobre todo en los espacios de las ingenierías, que son las que realmente tienen que dar. Eh, o sea, a mí me que me ha dado de una, eh, una ingeniería informática y una ingeniería industrial y, y una ingeniería de telecomunicaciones. No, no tengamos noticias en los periódicos de chavales jóvenes que generan, que, que presentan eh, apeteces de estas, ¿no? Como pasa en otras ciudades, o, nosotros aquí planteamos en un momento determinado un premio para, dirigido precisamente a los universitarios contratado con 6.000 euros si no recuerdo mal para aquellos chavales que presentaran ideas que pudieran hacer ya cuando empezaba todo el tema este de las aplicaciones electrónicas para iphone y todas estas cosas en dos años ¿es que estuvo vigente no, ¿No llegó a ninguna o sea, y eso es decepcionante desde el punto de vista de cuando tú ves que en otras ciudades y en otros sitios eh, aparecen industrias, vamos, empresas tecnológicas de nuevo cuño, ¿sí? estas estas que generan nuevos espacios de actividad económica, donde se están leyendo noticias sobre todo en los periódicos de, de, de ámbito económico, que yo lo veo, ves como en Madrid, como en Valencia, eh, aparecen este tipo de nuevo de empresas, donde hacen rondas de financiación, donde aparecen inversores que ponen dinero. Es como al final, la que es, una, una, eh, es un impulso de la empresa familiar en relación con, con las inversiones con el capital riesgo. Pues al final, tiene que llegar a un acuerdo con Roche, su aceleradora de empresas que tiene en Valencia, para poder que la gente que tiene dinero, ganas de poner dinero se quede allí a poner dinero. Porque es que hay que a la Bien, pues cuando... vamos a dar el paso a, a los... Bueno, a mí me gustaría algún planteamiento? Hacer... Que ¿Algún? ¿Algún planteamiento que sí. a mí me gustaría plantear eh, una cuestión a, a mi amigo Manuel soy Habiendo te escuchado, me ha parecido recordar que ha dicho que la ciudad ha nacido aquí, ha estado aquí y había unas mesas, y unas sillas. Eso no es cierto, yo creo que la memoria te ha, ha cometido un fallo. La CV nació, nació en el año 1977. Yo como miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva, la sede de la CV estuvo en la calle Miguelis. Sí. En la calle Inglés. Y sí tenía un secretario general, que creo que era Javier Alonso, que sí. luego pasó a Cecal. Sí. Era un magnífico secretario, un magnífico profesional. Cuando entonces el presidente era. Yo estoy hablando en cuanto llegué ah, Bueno, pero si estamos hablando. CV y de sus orígenes no nos podemos olvidar de dónde nace. Entonces, él, como presidente, era Vicente Campa. estuvo Entonces, que que haber estado aquí sí. Sí. Pero, Luego, unas puntualizaciones en cuanto a la Siempre que sí. se planteaba el tema del corte inglés, la CV nunca se manifestó ni a favor ni a corte. perdón por. Es más, en los de Reco, en pequeños comités, siempre estábamos a favor del corte inglés y en contra, entre comillas, de Abadeco, porque decíamos que Abadeco siempre estaba en contra de y no facilitaba nada Hasta el punto de que el corte inglés, cuando intentó llegar a Valladolid, de ¿eh? tomando, tomando un, año, un gran defensor de ellos y que luchó contra Abadeco contra la asociación de vecinos de Juan de Austria y Tierra única. En una ciudad donde no había más que, entre comillas, que no se muy mal, muy bien, puras curas, monjas, reyes, militares y gente de derechas. entonces venían del movimiento, pero la ciudad era muy bien. Ganaron las elecciones, el Partido Socialista todo pronóstico y Tomás Rodrigo Bolaños hizo una gran defensa de esta ciudad, un continente, un nuevo estadio y el corte inglés. Abadeco siempre, siempre, y perdonarle que no quiero, ni ofender, ni molestar a nadie, pero era lo que había en su momento. Siempre decíamos que Abadeco no tenía un hoyo. Tenía un socavón. No sé si es Porque siempre Abadeco estaba en contra del comercio, el comercio de Valladolid. Se ha cerrado y se ha hundido, o han cerrado sus puertas o han cerrado sus locales comerciales, todos aquellos que estaban obsoletos, que era gente que venía de antaño, de tiendas que heredaban hijos o nietos, que les interesaba más dejar el negocio y alquilar sus locales, el comercio no cierra porque haya grandes superficies. Sí. Ese es un error. Sí, sí, Me ¿Le parece ¿Le no, es que para hay, hablar precisamente del sector comercio? Para Entonces, que sean los protagonistas los que opinen, por ejemplo, de... Es que se hacía la finalizaba y así lo goteía. En cuanto a Tomar Rodríguez Los compañeros, no es por... Bien, sí, sí, no, si yo creo es que es por lo que se ha hablado, por retomar un poco. En cuanto a Tomar de Golaños hay que felicitarle porque en aquella ocasión, él sabe que yo he discrepado mucho con él, nos contamos hace mucho tiempo, aquella lucha que mantuvo con la ciudad era eh, protegida y un poco... Eh, felicitada por todos los empresarios en su día de la figura, porque estaba intentando engrandecer y expandir Valladolid. En cuanto al señor León de la Riva, de la música, del conservatorio de música, de la orquesta sinfónica de la CNU, que ha estado comentando, yo creo que hay que reprocharle que él dejara que se marchara de Valladolid el conservatorio un superior de música que se llevó a Salamanca. Cuando la directora del Conservatorio Superior de Música, que entonces estaba en el hospital viejo allá en el que ahora es algo de la Diputación, al lado del hospital clínico, eh, la directora era una gran defensora de que se convirtiera y se hiciera Conservatorio Superior de Música en Valladolid. Cuando entró en el Partido Popular aquello se diluyó y el señor Río de la Riva dejó que se marchara al Conservatorio Superior de Música teniendo una orquesta sinfónica para un gracias. Bueno, si quieren opinar sobre todo por las elecciones, pero tampoco hay que responder. Sino... No, no, no, no, no, no rápidamente. No no, es esto un es un tema como es de todas maneras el sector comercio y su... Es, es, eso es, eso es, eh, eso bueno, pero esto es... Bueno, vamos a ver, vamos, a ver vamos, yo cuando vine la, la de sede de CUV, cuando yo llegué a la presidencia estaba aquí. Yo creo que es como es lo que había. Pero estamos analizando un periodo muy concreto. Yo llegué a la presidencia en el 93. Eh, había sido presidente Manolo Vidal durante ocho años. Y aquí estaba la sede en los ocho años que estuvo Manolo Vidal de presidente, me parece, los siete, aquí estuvo la, presidencia. la sede. Ah, es lo que yo, conocí, es lo que yo viví. Eh, exactamente. Nosotros, como abadico, ahí sí que esa alusión es pura, como yo era presidente, nosotros presentamos, o sea, nosotros no estamos en contra de nosotros presentamos un proyecto alternativo al corte inglés. Un centro comercial integrado, diferente, que por cierto, en ese momento el Partido Popular apoyaba nuestra alternativa. O sea, todo ha dicho. O sea, se hizo una maqueta, ¿sí? o sea, es decir, no era un simplemente estar en contra sin más. ¿eh? Si la CV apoyaba, digo, si el CV en ese momento apoyaba el corte inglés, y no sabrían por qué. Entonces luego esta es la. la Respecto que... pues, a la música, muy, muy breve y por directo. El primero, Valladolid nunca tuvo un conservatorio superior de música, nunca. Tenía un conservatorio mediano de decrépito. Yo estudié tres años de sorteo y esperábamos en la, en la escalera que salieran los de las clases anteriores para entrar. Esa era la realidad del conservatorio de Valladolid, que éramos de tercera, de tercera división o ¿no? de primera regional con todos mis respetos a los directores y yo fiché, por cierto, a la última directora del Conservatorio de Música para mi equipo como consejera de Cultura, que es Mangel y El segundo, no es que dejamos que se fuera, es que el Ayuntamiento de Valladolid no pintaba nada ni la Junta de Castilla y León en las universidades porque no las teníamos transferidas y es el Ministerio quien decide que el Conservatorio Superior de Música se instale en Salamanca, que tenía mucha más tradición, guste o no guste, en Valladolid en temas de enseñanza musical, que el humilde, modesto y meritorio conservatorio que tiene, por lo tanto el Diego Mayor, ni aquí estuvo nunca, ni dejamos que se fuera, sino que toma la decisión, quien tiene la competencia, que es el Ministerio de Educación, de acuerdo con la Universidad de Salamanca, posiblemente, por eso que decía Tomás, que había que repartir entre todos y que no día tocar todo a hoy, pero bueno, ahí está la escuela actual y está el conservatorio y está la Orquesta Sinfónica de Castilla. Yo creo que podemos ir concluyendo de todo este decenio, qué acontecimiento, qué he hecho, creen ustedes que va a pasar a la historia, y sin hacer alusión a la serie del Ministerio del Tiempo, qué acontecimiento podría haber cambiado de alguna manera el devenir de, de la ciudad. Yo en una cosa, y siento porque se ha aludido aquí, por parte de dos protagonistas, al que Valladolid eh, no sé, eh, he escuchado, como que es una ciudad provinciana, yo, era era, era. Mira, va, era, era. Pluriana, por eso digo sí, creo que es una ciudad cosmopolita. Yo soy testigo también de que llegué en el, en el 87, soy del pueblo de Segovia y creo que soy un exponente de uh que -huh. soy un país más. Por tanto, yo creo que nos podemos eh, quedar con esa idea de esa evolución de la ciudad y del salto que ha tenido pues, gracias a entidades como la Confederación Baizultana de Empresarios, instituciones. Protagonistas, la sociedad civil ha movilizado también muchas decisiones municipales, pero ¿qué acontecimientos que hechos creen que ustedes eh, pueden resaltar ya de este decenio? era pero por cerrar esta mesa rodillas, si les parece. Bueno, yo creo que destacar uno solo bueno, es difícil, ¿no? Yo creo que ha producido un cambio extraordinario de pasar de ser una ciudad provinciana a ser hoy una ciudad cosmopolita y con futuro. Yo creo que es Hombre, yo destacar, me parece que es un hecho importante el hecho de que Valladolid sea la capital de la comunidad. Me parece que es un hecho en sí mismo importante pues, destaca, y por eso yo Luego eso traerá consigo, ha traído y traerá consigo otra serie de cosas. Pero ¿por qué estamos en la capital Por pues, eso destacar eso. Bien, eh, hay que recordar, por eso de la ciudad provincial, como cosmopolita que vaya a oriente, decenio por dos y número de habitantes. La llegada de Renor a Valladolid supone un antes y un después y hay gente de Palencia, de Zamora, de Salamanca. Todos nos que decían que los sabíamos robar a Renor y una buena parte de la provincia se viene a la capital y duplicamos la población, por lo cual da ese carácter cosmopolita que sin duda tiene. Desde el punto de vista político coincido plenamente con Tomás, yo creo que en la, de Miquel, la capital, la capitalidad de facto de Valladolid es incuestionable. Y desde el punto de vista cultural, yo creo que hay dos o tres hechos importantes. Uno, la consolidación de la Seminci. Hay que recordar que el Festival de Cine de Valladolid, que nace con Antolín en la época franquista, ha tenido, y lo voy a decir y lo he dicho muchas veces, eh, un mérito extraordinario, la Seminci, y ha funcionado muy bien por dos razones. Por, por una razón, porque ni este alcalde ni el que habla hemos interferido nunca en nada en la organización de la Seminci. No hemos nombrado más que al director, que era nuestra competencia. Pero ni los curados ni las películas se ha respetado desde el punto de vista cultural. El segundo sería las edades del hombre, que hay que recordar que nacen de Valladolid, un proyecto de gente de Valladolid. Y el tercero, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que el otro día un experto musical me decía que sería de las dos o tres mejores orquestas de España y que nace también de Valladolid. Es complicado decir cuál es el hecho más importante, pero acaso yo creo que podemos decir que Valladolid ha sido una ciudad, una provincia que se ha abierto al resto de la provincia y al resto de las provincias y también ha sabido acoger, de alguna forma, yo creo que al resto de la gente que aquí ha venido. Pero si hubiera que simbolizarlo en algo, que acaso sea muy mundano, ¿por qué no? Hablar también de la llegada del puerto inglés, en este caso, eso puede ser, significar una cosa mundana, pero una cosa, una realidad, que es la gente venía a Valladolid al proyecto. Como a Sí, sí, O sea, o sea, Puede ser. Lógicamente, el, el hecho de la capitalidad y todo lo que habéis comentado, coincido pues, plenamente. Bueno, la capitalidad, deduzco que no ha tirado lo suficiente por el hecho de ser capital. Incluso algunos partidos políticos, cuando eligen a sus candidatos, parece que es de Valladolid. Es un obstáculo, ¿no? Casi es se el mejor ser de la periferia. Sí. No voy a entrar en tema, pero está ha ocurrido, Javier León lo sabe. Yo creo que no ha habido más presidente de Valladolid que Pepe Nalda por la coyuntura ¿También? de la dirección de, de Madrid. Sí, por decir, no. Ningún partido se ha atrevido a presentar un candidato de Valladolid. De hecho, no, no, aquí realidad. en las primarias sí. de su partido había uno de Salamanca y uno de León, de Valladolid, no había ningún candidato. Había... No, había... no había políticos lo suficientemente preparados, no, es no pero, en todo caso, sí algunas veces lo han conceptado. Ustedes, sí. las dificultades que, que hay. Bueno, bueno que... yo en yo principio coincido totalmente con mis compañeros de Tertulia, ¿no? porque la Tertulia es una estupenda, además, eh, en que el, en, en los hitos significativos, ¿no? sobre todo el tema de la capitalidad, y también coincido en una cosa, yo creo que en esta, en esta década no ha habido grandes hechos importantes. ¿no? O sea, realmente, bueno, es importante que haya venido el Rotecnes, pues hombre, lo es, pero tampoco es un hecho, digamos, súper relevante. A mí, por ejemplo, un hecho relevante sería, por ejemplo, la llegada del AVE, ¿sí? o sea, de, de gran relevancia. O sea, en esta época no hay grandes hechos, pero sí que hay una suma importante de, de, de trabajo, de todos, de Tomás y luego de Javier. Y Javier inicia, por ejemplo, un tema muy importante y para mí es muy importante que no hemos comentado, es cuando empieza a, a renovar el casco histórico de la ciudad, que es bueno, el más espejo de la es ciudad. ciudad. o sea Tomás se dedica a unos barrios que estaban absolutamente proscriptosos que era también un trabajo, un trabajo necesario para, que, para la ciudad y se hace ¿eh? y se abandona el centro. Porque bueno, me imagino que el, el, el ayuntamiento no es temas no va para todo, ¿no? Y entonces se dedica a los barrios también un poco en consonancia con quien, a quien, a quien ha ocupado la alcaldía a Tomás, ¿no? O sea que, y, y sin embargo Javier, bueno, pues eh, genera una dinámica diferente de ciudad que también le viene muy bien a, a Valladolid. Entonces esa suma, ese conjunto es la que hace que esa letra de valladolid yo la puedo decir que, bueno, pues podemos hablar de un 7,5, un 8, y a la hora de calificar. Un notable eh, alto. Un notable alto eh, ese trabajo, y eso es para mí lo más significativo, un notable alto. Ah, bueno, El trabajo no, de todo. Me todos. Me. Ah, mira, no sé, Ángela, si finalizamos o hay algún aspecto más que se quiere subrayar. Pues yo creo que dar las gracias, naturalmente, a la Confederación Bajistán de Empresarios, con esa nueva felicitación de todos, con estos 40 años que además se. Eh, yo he recordado estos últimos días que hace 40 años hubo gente aquí en esta ciudad pues, con mucha iniciativa, ¿no? Porque he recordado así, a bote pronto, algunos acontecimientos, no acontecimientos. Ya se encargan algunos compañeros de la prensa. Pero, por ejemplo, se creó Asprona, que mm. justo 40 años también, en el ámbito de campo, una organización agraria que fue pionera, la Unión de Campesinos. 40 años va a cumplir el Hospital Clínico Universitario. Y 40 años, por priorizar un poco de y fever de los Billis, que es un que también para algunos de nuestra generación pues nos acompañó. No, pero 40 años es un número redondo, pero nos da la idea de que en esa década de los 70 y de los 80 hubo mucha gente de la sociedad civil que luego pasó al ámbito político, que tuvo iniciativa y que tiró de esta ciudad. Yo creo que dentro de ocho días hablaremos aquí de un nuevo ejemplo de esta ciudad, que tiene muchas posibilidades y muchas expectativas, así que gracias de nuevo a la CVE, a Tomarlo Díaz por Años, a Javier Díaz de la Riva, a Ramiro de Medrano y a Manuel Seguer. Gracias a todos por este encuentro.